1, 2, 1, 2, 3, y. Y en el episodio anterior pudiste ver cómo utilizamos nuestro panel solar y lo combinamos con nuestra batería. Te dimos todos los tips, allí los tienes. Pero en este nuevo video nos fuimos muy lejos, 10 horas manejando hasta Chicutimi, una ciudad hermosa. ¿Y qué fuimos a hacer allá? Nada más y nada menos que buscar nuestra carpa, porque ahora la tenemos y la colocamos en el techo, así que no te lo puedes perder. Además, Marley está otra vez manejando y aprovechamos y nos fuimos de camping, nuestro primer día de camping. Inesperadamente nos montamos en un ferry. Esto y mucho más en este episodio. No te lo pierdas. Okay, ok, ok, Aquí le estamos mostrando un poquito de la ruta y ¿cómo vamos Marley? ¿Cómo vamos? Muy bien, mucho calor, calorcito, solecito, que es lo que nos gusta. Bastante, un día bastante bonito, más de 560 kilómetros, un tanque de gasolina, así que nos ha rendido bastante un modo híbrido del auto, así que me sorprende. Acabamos de echar gasolina, bueno, hace como 20 kilómetros y tenemos todavía rendimiento ahora de otros 560 De ahora tenemos 560 kilómetros más o sea que se ve la diferencia, se ve bastante bueno, atención a la ruta porque por aquí al parecer hay alces que salen de un momento a otro. y hemos visto este, lamentablemente venados muertos en la vía que es lamentable, ¿verdad? pues sí, porque yo creo que no he visto venados por ahí y vimos dos uh -huh. muertos y Ma, hay una parte en la ruta que aquí a su derecha, como lo están viendo en pantalla, está cerrado con unas rejas para evitar que esos animales silvestres, alces, venados, se metan a la, se metan a la vía. Pero el resto lo había súper bien. De hecho, están asfaltando, hay mucha construcción. ¿Eh? Llegando a Chiquitimí, nunca pensé que iba a llegar a Chiquitimí. Dios mío, lo lejos que estamos de esta Montreal. la ruta inicial en el mapa no nos llevaba por ahí, pero no. porque estábamos buscando para echar gasolina, llegamos a Chiquitimí. O sea, ya esta ruta que estamos tomando es muy angosta, es doble vía. ¡Uy! ¡Mira ese tractor! Está grandecito. Sí. Entonces, pero donde veníamos en la autopista, cuatro canales espectacular muy linda con las montañas como lo vieron en los videos ahorita en las imágenes y terminamos pasando por Chicutimi y Saguené eh, hay una parte que dice Tadusac también que es donde la gente va a ver las ballenas pero está ya un poco más lejos sí. y bueno lo de siempre no pensamos pasar por aquí pero pasamos no pero algo diferente uno diferente además como dicen nuestros amigos de viajar vale la pena sígalo aquí le vamos a dejar nosotros vinimos ahora a... Este es el año de qué? Experimentar. ¿Mueve? Eso no significa meternos a lugares peligrosos sin conocer nada. ¿no? Experimentar. Eso, consignuándolo de exclamación. a Pierre Rade, Quebec Ahora hasta la ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos ah! cerca bueno, Estamos cerca, miren, nos sacó ya a un camino de, de tierra Vale, tú podías manejar aquí no, prefería allá donde estábamos. No, ahí, pero ¿no? aquí, ¿con quién vas a chocar? Te salga, no, ¿Te, no. te salga un alce. Te va, puede allá, salir un alce. Por allí tampoco. Dale, maneja tú. Vamos. Ma, bueno. Pero maneja tú. Ok. Aquí, aquí mismo. Estás así en vivo. Mali se va a cambiar para acá. <risa> Ay, pero me quita ajustar todo. <risa> No, justo retrovisores. No, Se confesaron. ¡Epa! ¡Prendan unas velas! Dios mío. Bueno, aquí tienen que llamarle como ustedes como maneja. Para que ustedes vean cómo maneja ella. Dios mío, Andrés. Que no vaya a salir un carro sorpresa, <risa> una moto. Bueno, pues tú te pones pasteladito este ladito ahí. que está... Y a la gente nos está acompañando y está viendo que está facilito. Aquí en la curvita. Ajá. Y a ver. A ver Camino de tierra. Curvito, qué tan curvito Tu, pri tu primera vez rustiqueando. ¿Qué? Ah pero que será que se te olvidó? Voy a Marley manejando ah, pero cinturón. Pera, pera, pera, pera, pera. Aquí no. Ahora sí. Dale, rustique no, no, no. eh, ahí. Más adelantico nos dice aquí el GPS que en ese camino, que ya no hay más camino. Dice que aquí ¿Susurra? en ese incluso. Ahí a la, a la derecha. Bueno, aquí nadie me va, pero no importa. Por practicar. Por practicar, aquí hay una red. Y ahora sí cruza para acá. No uh hay -huh. de por ahí. Ninguna ardilla, ninguna liebre. Un oso. Pero sí que este señor vive metido. O Dios sea... Mío. Yo le estaba diciendo a Marley que, eh, que en estos caminos, este sitio que vive, este señor vive bien metido, que este debe ser el abuelo de Heidi. Para los que no conocen Heidi, aquí se lo estamos colocando. El abuelo. Cosas de nuestra época. Eh, para acá, para la derecha. Mira, hay otro, Para la derecha. Dos caminos uh -huh. aquí, difulcados Oye, pero, te, te, te está soltando, va más rápido, te está soltando <risa> Seguimos y en la curvita ya debemos llegar a la casa del señor ya. Ok, cruza con cuidadito ahí, con cuidadito Finalmente llegamos a la casa de nuestro amigo y ahí nos estaba esperando ya con la carpa ya lista para instalar. Una carpa que trajo desde Australia y nos ayudó a instalarla. Nos estuvo explicando todas sus funciones, cómo se abre, cuáles son los tips. Así que eso se lo vamos a compartir a ustedes. De esta manera, les digo que comienza nuestra aventura de overlanding bueno bueno por supuesto estamos llegando ya casi al camping pero hay hambre hay hambre para que ustedes vean cómo cuando uno está haciendo overlanding uno está manejando haciendo super ruta lo que le toca hacer al, al copiloto aquí vamos miren ensaladita de atún una salada de atún bien rica. ¿Qué? Entonces, por supuesto que miren, miren esta maravilla, miren esto. ¿eh? Esta maravilla. Mm. Mm. Si viajan acompañado, pongan al copiloto que les dé la comida. Buenísimo. Me va, me que me he tragado. Pase, pase. Ay Dios mío, 10 minutos para que nos cierren el camping. Y dice que llegamos en 10 minutos, pero a veces se nos pasa más porque estamos sub y baja, sub y baja, sub y baja, como están viendo. 25 minutos, lo ¿no es que sea. ¿Mm? Lo que sea, hay que darle rápido. está con un conejo ahí mira mira mira Llebre. un conejito ahí que no se quiere quitar conejo con eso muévete tucu tucu bueno y les cuento cómo quedó el setup del camping así que vean que les cuento primero que los pongo de este ángulo por aquí y les voy explicando nos asoma por aquí y no tiene acceso a esta parte que está aquí súper chévere como una, digamos que como una terracita nos quedó esta parte, nos podemos sentar aquí si hay algún paisaje hacia allá es súper chévere este se abre por los lados aquí me gusta esta carpa hasta el momento es porque como tiene esta parte que cubre acá de verdad que anoche nos llovió y esta parte pudimos tener la ventana abierta y no se metía el agua sí, llovió <risa> pero bueno, a veces cambian las cosas bueno, los, los alambres estos, dos ganchos que, que hacen prensar esa parte de allí este sublime es súper rico y es todo completo pero hasta aquí y aquí está la escalera que ya se las muestro ya tiene esta parte que es para cubrir, tenemos acceso al auto, desde aquí también atrás, solamente que lo tenemos cerrado, lo tenemos acceso, que es lo que me gusta de este setup. Eh, primera vez que estamos usando las planchas, realmente son para utilizarlas para el barro, nieve, arena, pero he visto en otros videos que la gente los coloca aquí, miren que colocamos también allá adelante, es para nivelar el carro, para poder dormir derecho. Entonces, el rack tiene un nivelador acá. Que nos dice si estamos muy arriba, si estamos muy atrás. Y en el de atrás nos dice si estamos así. Entonces, estábamos muy tirados hacia un lado. Eh, me encantaron estas lucecitas. De verdad, créanme. Me encantaron muchísimo. Simulan el fuego. Simulan el fuego muy lindo. No, yo colo y son solar. Súper chévere. te colocamos una allá. Una aquí. O sea, rodeamos todo el camping. Nuestro setup del camping con esas lucecitas. Y se ven de noche muy linda. Lo otro que le quería mostrar. Era que queda bien tensionada la carpa. Queda bastante bien, bien, bien. Se colocan solamente estos vientos. ¿Verdad? Y ahorita se me acaba de ocurrir la idea. Que esto queda muy flojo. Entonces, volverle a colocar otra cuerda. ¡Ay, qué chismo, No me gusta. Entonces, con estos ganchitos. Le da la atención y queda estiradita por acá. De este lado, aprovechamos el, el toldo que ya lo han visto en otros videos. Este que sale de acá y nos sirve para cubrirnos acá, la lluvia, sol, lo que sea, súper chévere. Entonces, tenemos el anexo aquí. Que te va, saluda que no te han visto, está vivo. <risa> Mira, a ve, hay ver que les muestro ya por cierto que está ahí Les voy a mostrar esta parte aquí Para que vean cómo hicimos Cómo tenemos para colocar una, algo extra Colocamos una cama aquí Entonces, bueno, Miguel durmió súper chévere ahí ¿Dormiste bien? Sí Ok, pues no van a decir que me vayan a regañar después uh -huh, uh -huh. La escalera donde se baja, que se va así arriba Y que aún queda bastante espacio para guardar otras cosas De hecho, pudiese dormir otra persona de este lado también otra cama también de esta, esta cámara la estamos estrenando Tiene sus paticas, tiene todo Tiene su colchón inflable aquí Tiene otro para calentar Más el sleeping, o sea, cinco estrellas Lo otro que les quería mostrar Que creo que ya lo han visto, no recuerdo Es este setup que hicimos acá Realmente esto es para este, Bombear el agua De los envases plásticos ¿Verdad? Trae con una manguerita por aquí Entonces yo me inventé este tubito Y se lo adapté acá Miren que está la manguerita ahí Entonces uno aprieta aquí Y ya sale el agua ¿Y de dónde sale esa agua? Ah bueno, mire Tenemos este tanque De 20 litros Lo ponemos por aquí Y súper chévere Tenemos ahí entonces Para lavar los platos Para todas las cositas Este Y bueno Agua potable que trajimos Y tenemos un filtro Guardado por ahí Para tener agua potable Súper chévere Entonces bueno Por este lado Este es el setup y nos encanta este camping un camping, con servicios que tú vienes te conectas acá donde se conectan todos los trailers y tenemos ya corriente 110 porque el carro con este cargador que nos vino es a 110 entonces lo importante es que miren solo está verde si la corriente no estuviese buena saltaría acá este botón pero si no tiene las tres paticas del conector, saltaría este. ¿Por qué? Porque necesita las tres, porque es en la tierra. Entonces hasta el momento está perfectamente, súper bien. Entonces venimos, agarramos nuestras pistola de acá de cargar. Vamos para acá. Venimos. Taca, taca, taca. Y tenemos cero carga. La usamos todo en el trayecto. Venimos. Vemos acá que él, él está calculando todo. Y ya va a decir que está cargando, miren, aquí, no sé si lo logran ver en el vidrio allí, ahí se los muestro adentro, venga, se los muestro aquí adentro, ajá, vean. aquí, vean, como titila el azul, ¿Ven? eso quiere decir que está cargando apenas el 25%, 25, 25, 25, 25, 25 full. Entonces nos podemos quedar tranquilos aquí en el camping. Enchufamos el vehículo y tenemos aproximadamente mucho más de 50 kilómetros para poder rodar. Mucho más porque en modo híbrido se va sumando. A pesar de que la batería se acaba, el motor eléctrico él va generando algo de corriente que se va usando también, ayudando al motor de gasolina. Entonces es muy buena idea. Entonces, aquí, que nos dice el, el motor? ¿Qué nos dice aquí? que se está cargando que lleva apenas un 1% yo lo apago acá y nos dice que en 15 horas 15 horas y 52 minutos se va a cargar claro, es que acuérdense que estamos cargando a 110 voltios como en la casa si hubiese sido en esos cargadores que han visto en los otros videos este, se cargan 2, 3 horas máximo, máximo, máximo así que así aprovechamos mucho más este, los viajes y nos encontramos un sendero del parque nacional du Fjord du Saguenay para que puedas hacer aquí unos kilómetros andando debes comprar por anticipado tu billete sino aquí te dan las instrucciones escaneando este código o si ya tienes la afiliación anual a los parques de Quebec también se puede hacer la entrada mira este paisaje tan bonito Muestro donde me acabo de echar un baño sabroso para que vean aquí. Miren, son estas cabinas que están acá. Un lado es para lo que es necesidades, uno y dos. Y acá está la ducha. Venga, que se las muestro. No entra por aquí así. Ah, mira, ¡¿Ah! había dejado el pantalón. Entonces, miren, están las cabinas acá. Está súper limpio, súper chévere verá que tiene todas las cositas y para acá y para bañarse ¿eh? uno viene abre por aquí y bueno miren agua caliente muy muy muy muy cómodo mira conejitos así de esto hay por todo el camping por todo el camping van y se esconden por allá aquí de estas zonas salen ¿Y dónde viene con ese montón de cosas? Si nosotros tenemos nuestro para lavar los platos aquí súper chévere. Hay una cocina comunitaria, está súper bien equipada y la verdad es que a mí me sorprende que todo lo comunitario esté tan limpiecito, como tan organizado, la gente lo deja súper limpio. Igual que los baños están impecables. Es esto que está aquí, que ya se los voy a mostrar, esta zona que está acá. Sí, entonces ahí para lavar los platos está súper amplio. Y bueno, cuando hay, la verdad es que Además, me queda súper cómodo. Es más cómodo, claro. Además, yo tengo un vicio que me encanta lavar la losa con agua caliente. Sí, eso es verdad. No es agua caliente, Marley, reconoce. Eso es Lava. lava. Pues nada, cuando está lloviendo, cuando los planes cambian, no queda de otra que refugiarse en la carpa, pasarla tranquilito, comer cotufa. ¿Que no sabes qué es comer cotufa? ¿No sabes qué es una cotufa? Míralas aquí. Sí, en Venezuela le decimos cotufa. Y pues nada, tipo tranquilito aquí, una carpa disfrutándola. Pasando a lo más genial ese ventilador es con esa lucecita ahí es súper chévere ventilador muy chévere ahí y aquí ¿verdad? le da uno hasta más espacio queda medio estoy aquí a topecito y da uno queda espacio aquí cabe súper mal de verdad que aquí son dos personas cómodamente dice que es para tres pero no dos y ahí abajo como les mostré dos más tiene bastante espacio por acá. Tiene bolsillos. Tiene uno, dos, tres bolsillos de este lado. Igual del otro lado. Hay un acceso para poder pasar un, los cables de abajo hasta acá arriba. Así que, pues nada, pasándola lo más sabroso y tranquilito. Así, yo creo que no tenemos ni, ni 15 metros de diferencia para poder ver hacia adelante. No y estamos pasando justo por un puente, ah, no es un puente, es una recta. Me guío es por lo que dice el, el GPS, que sé que es una recta, porque miren, esta venerina densa, densa, densa. No se ve nada. Tengo las luces intermitentes como para avisarle a los de atrás o adelante. Y tenemos las luces este, amarillas las que pusimos adelante que se ayudan bastante por lo menos para que nos vean a lo lejos de que venimos porque las blancas las luces blancas led que son bien bonitas se, nos sirven en, un, este, en este tipo de clima por eso es que los carros viejos los de antes las luces eran amarillas Ahora, ahora los carros modernos tienen estas luces LED blancas, entonces en este tipo de situaciones lo mejor son las luces amarillas así que cualquier vehículo le puede servir vamos a ver qué puede pasar acá vamos pasito vamos pasito pasito pasito porque lo que veo la es la raya y que a veces ve ¿Cuál? menos esto? o sea me por, la, por la, la línea amarilla. Miren eso. Vamos a una zona desconocida. <risa> bueno, en esta parte que ustedes ven acá es donde viene la gente a ver las ballenas. Están los barcos y hacen los paseos de las ballenas en una etapa del año, que no sé si es ahora, más de septiembre o agosto, que se ven sí, bastante. Como al final del verano. Sí, se ven bastantes ballenas que vienen para acá, es muy lindo, toda esta zona por aquí, es otro, ese es otro paseo, otro paseo. Tadusak se llama, tadusak mira nos mandan un ferry, vamos a cruzar un ferry, ¿Qué es esto, no teníamos previsto pasar un ferry, la ruta nos mandó a hacer cuesta? un ferry, okay. Yo no sé por qué nos mandó a cruzar a un ferry. ¿Qué es esto? Vamos a pararnos aquí porque... ¿Es acá? En la línea verde nos están mandando a entrar a un ferry. Señores, no sabíamos. Vamos a entrar a un ferry. Vinimos y no agarramos ferry. De regreso sí agarramos ferry. Y es gratis mira es por Mira lo que le estamos hablando de la ballena aquí nos están diciendo dónde nos vamos a parar bueno, otra cosa más para el viaje wow. a ver, a ver, a ver aquí Ay, ¿dónde está lindo? ok al fondo merci. Sí. merci bueno, aquí nos estamos estacionando aquí todo el mundo está viendo otros viajeros, mira, este señor viaja tiene su camper y viene con su bote. Y uno se queda en el carro, me imagino, porque esto es nada más como de cruzar el charco. Esto no es como bajarse, creo yo. No, si uno quiere. Pero yo no sé. ¿Será que encontramos un Tim Hortons? Un, ¿Un Tim Hortons en el ferry. <risa> el ferry. Un café en el ferry. Yo Debería. no sé. A ver. No sé, pero mira todo esto, o sea vinimos y no agarramos ferry porque nos fuimos por el otro lado el otro o sea, lado para buscar la carpa a, Guinea, a llegar a okay. y nos detenemos aquí y apagamos el carro pues bueno señores estamos en un ferry. ¿Marley? Sorpresa del viaje. sorpresa del viaje un ferry <risa> vamos y a ese... pensamos devolvernos porque yo dije no si es bien caro claro ahí, pues simplemente para devolvemos para mí un ferry hay que pagar o sea yo no pensaba no? que es gratuito gratuito okay. no dice el señor bueno yo no sé si uno se puede bajar aquí o no vamos a ver yo creería que sí pero Así fue. Terminamos nuestro camping ya de regreso. Vamos mm. para Montreal, son seis horas estamos a seis horas de la ciudad. De verdad que no podemos contar con lo que diga la, la Meteo, o sea, la temperatura que estaba prevista este fin de semana. Pero no importa, el próximo camping va a ser mejor. Puede haber, haber sido peor. Puede haber sido peor, pudo haber sido peor. Pudimos recoger todo sin que estuviera lloviendo, no huevos mojado, medio, no. ahí secar algo, por fuera eh. porque por dentro no se metió el agua para nada, la carpa ideal, pasó la prueba, pasó sí. la prueba, la prueba, la prueba, así que chévere el anexo de abajo, bastante cómodo, no se metió el agua, Juan Miguel duerme súper bien, eh, y pues nada, ya aquí más de yo ya estamos planificando lo que va a ser el próximo viaje, que ya lo van a ver ya por ahí. Sí. Bueno, aquí con el amor del cambio. Y con bueno. estas imágenes que están viendo como grises, así se acaba este video. Pero bueno, positivo. Bueno, sí, como la vida misma. Bien. Cambia de un momento a otro y hay que adecuarse. Entonces así es. simplemente teníamos una película pendiente para ver. Ah, sí. Hicimos nuestra actividad. Super Pudimos charla. salir. Afortunadamente no llovió cuando fuimos a hacer la caminata. Entonces, Pero es que fue solo anoche, ese por eso pudo haber sido peor la cosa, pero bueno, finalmente todo salió bien. Hay personas que eh, la lluvia cuando cae en el, la lona de las carpas les gusta y se sienten cómodos y los acurruca. O sea, yo sentía era que se estaba <risa> no pude dormir muy, muy, muy chévere. Sí. Bueno. Nada. Quédense con nosotros, suscríbanse al canal como ya saben, este, toquen la campanita y Marley. Y hagan sus comentarios. Uh -huh. Sí, ¿verdad? D digan de dónde nos están viendo. Así como dijimos. Exacto. No Ahí sé. nos mencionaremos. <risa> nos vemos en el próximo episodio. Check paseo link. Hola, Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? Nada, mira. Un placer que quería hacer yo hace tiempo. Mira, una. Compramos esta maca. Qué divina. Y la amarramos. viendo la amarramos aquí. ¿ves? La amarramos al gancho del carro. O sea, eso no se va a caer. Todo debe ser... Mi amor, pero... O sea, esto, tú, esto es tú pesas, tú no, pesas. No, esto es así, Marley. Esto está hecho así. Para no va va a... soportar peso. Claro, esto es tecnología Me está, está tela de... Alemana. Eh, aeroespacial. La, la estoy estrenando, mire. Yo creo que has movido un poquito ese pino. Bueno, pero, Mi amor, pero pues... es, No estoy tan alto del... De, de... La idea de la hamaca es que quede colgando. Coño, sí, porque el, el, el rabo me pega al piso ya. <risa> y el árbol está bien, ¿no? Sí, él aguanta, es ¿No? un pino fuerte. Por lo menos, no, si, se, si se cae, no, no va a ser tan alto. <risa>